Nikki y Kylie Albrecht de Woodland Hills, California, escriben, querido Bigman, queremos oír sobre terremotos. ¡Ah! ah. Un tópico tembloroso, Nikki Kylie. Pero antes debemos entender qué causa los terremotos y para eso debemos saber algo sobre la constitución de nuestra Tierra. La mayoría de nosotros creemos que la Tierra es una bola de Tierra. Yo sé que es así. Lester, ¿me das un bombón, por favor? Que no solo me quedan 30. Mm. De acuerdo, solo uno. Imaginen que el bombón es la tierra. Dirán que no está hecha de chocolate, pero observen. Hay diferentes capas adentro que se parecen a la tierra. ¿La tierra tiene centro de cereza? ¡No! ¡Pero tiene un centro de rico metal! Uf. ¿Podría causar estragos en su estómago? ¡Oye! ¡Hasta podría ser tu comida! Bajo la corteza terrestre hay una capa que fluye con lentitud. Y en vez de haber chocolate afuera, la tierra está cubierta de placas. Oh, claro! ¡Vamos, Big Man! ¡Kyle y Nicky quieren una respuesta real! ¡Es cierto, Lester! ¿Cómo puedo explicar las placas? Ah, ¡Miren esto! ¡Eso es! Esta esfera se parece mucho a la Tierra excepto que las placas terrestres, grandes secciones rígidas de la capa terrestre, no tienen esta forma. En realidad, esas placas tienen muchos aspectos. ¿Eh? Bien, para que esto se parezca más a nuestro mundo lo enviaremos a Utilería. Ah, <risa> oh, ¿Pero por qué tardaron tanto? Muy bien, esta parte exterior se conoce como corteza La cubierta de chocolate Chubiludum. La corteza terrestre está compuesta por 15 placas Dado que esas placas están sobre un líquido viscoso, se mueven ¿Se mueven? ¿Bajo nuestros pies? Las placas... Ah, Ray, ¿nos das algún efecto especial? Sí. Gracias Como decía, las placas se mueven todo el tiempo y cuando éstas rozan y se empujan unas con otras, entonces nacen los temblores Un momento Si las placas se mueven todo el tiempo, ¿por qué no hay terremotos todo el tiempo? De hecho, los tenemos Se estima que hay tantos como un millón de temblores al día La mayoría de ellos son tan pequeños que solo pueden medirse con instrumentos llamados sismógrafos. Estos registran las vibraciones de la tierra en un trozo de papel rodante Cuando hay un terremoto la aguja se vuelve loca y los científicos pueden decir lo fuerte que es estudiando las líneas en el papel o, Oye Big Man, cada vez que escucho sobre los terremotos uh -huh. siempre dicen que es culpa de un hombre Creo que San Andrés es un hombre ¿Sí? ¿Cómo puede hacerlo San Andrés? ¿Y, y por qué no lo detienen de una vez? <risa> Cometes un error, no, no, no Es San Andrés, no Sam Andrés Y no es culpa es una ruptura en la superficie de la Tierra. La falla de San Andrés en California tiene casi 1.600 kilómetros de longitud y la causa la placa del Pacífico y la de América del Norte al chocar una con otra. Cuando una placa rosa a otra, se produce mucha presión hasta que alguna de las dos cede. Este es un modelo de esa falla de San Andrés Este lado es la placa de Norteamérica y este lado la del Pacífico. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los sismógrafos o en este caso los pitlógrafos oh, <risa> ¡Me agradan! ¡Gracias! En la verdadera falla que nos ocupa esta placa va en esa dirección y esta va en la contraria se mueven muy despacio. 10 centímetros son un gran año para ellas y mientras se estrujan entre sí, la presión crece. Pues vaya que se mueven despacio. No, Lester, debemos moverlas. Yo empujaré la placa del Pacífico y tú la de Norteamérica. Ah, a mí me gustan las placas de Dulce, pero el jefe eres tú. Uh, ¡Qué tonto! Muy bien, ¿estás listo? Sí. ¡Empuja! Al empujar con fuerza, hay un pequeño movimiento ¿Ven que los sismógrafos apenas se mueven? Pero también pueden ver que hay más presión en los bordes Y si empujamos y empujamos, la presión crecerá, crecerá hasta que... ¡Oh! ¡Observen! La explicación está dada. Mickey y Kylie de Woodland Hills, California. Los terremotos ocurren porque las placas terrestres rozan una con la otra y la presión crece hasta que ¡zas! Algunas ceden. Entonces sí que hay sacudidas fuertes. <risa> ¿Podemos saber si habrá un terremoto? Bueno, los científicos con dos piernas dicen que no. Pero los de cuatro piernas dicen que sí. En verdad, eso creen. ¿Ah? Uy, uy. ¡Sosténganse! ¡Sosténganse! ¡Volveremos con más historia! Eso espero. Los científicos chinos observan a los animales para predecir los temblores. Han observado que las hormigas, los cerdos y hasta los perros cambian su comportamiento si un temblor se acerca. Mi comportamiento cambia cuando se acerca el fin de la función Y debemos irnos Para que Lester se vane oh, sí, bueno, sí, pero también, hasta la próxima En el mundo de Big Man Wow, mi casa debe ser a prueba de temblores Querrás decir tu iglú Es cierto, mis temblores deben ser a prueba de iglú Ah, oh, ¿cómo es que aún sigo contigo? Antes de irte, apaga el televisor